En secundaria es ampliar eh, el horario de estudio, en primaria a lo mejor con media horita que se sienten todas las tardes es más que suficiente, pero en secundaria necesitan de más tiempo, mínimo unas dos horas para realizar las tareas que tienen que hacer eh, eh, para el instituto, más luego también eh, un tiempo de estudio, de lo que es llevar todas las asignaturas al día. Eso es fundamental que lo hagan, no es fácil... Porque el niño en primaria normalmente no se revela contra la autoridad y en secundaria sí que los adolescentes empiezan a rebelarse, empiezan a eh, desarrollar sus propios criterios y a enfrentarse a, a la autoridad. Pero ahí está la tarea, la tarea de los padres, que no es sencilla, pero que a base de paciencia y de mantener la calma en determinados momentos y de negociar y de bueno de, de establecer.